Será la perla que ya va a visitarte a tu tierra, Puntanas, y a proponerte matrimonio. <risa> ya estamos con nuestra querida pediatra Mercedes de Casas. Hola, Mercedes. Hola. ¿Cómo estás, Mercedes? muy bien. bien. Muy bien. Bueno, ¿Qué tal? Lindo muy bien. tenerte por acá con bueno, nosotros. Bueno, gracias. De nuevo. <risa> Tema muy interesante Super. e importante muy. el que nos trae Mercedes hoy porque tiene que ver con los accidentes domésticos que podemos decir son accidentes. Qué bien. Esquí. No son accidentes si Ajá. son de causa evitable. Mm -hmm. Sí. Bien. Por eso son a veces mal llamados los accidentes domésticos. Pero ¿por uh -huh. qué hacemos hincapié ahora en esto? Porque durante estos días de Semana Santa vamos a estar con los chicos mucho más tiempo en casa. Claro. ¿bien? Sí. Y yo me planteaba mientras venía para acá, ¿por qué hay eh, ciertos lugares a los que se les exige ciertos requisitos para uh -huh. ser habilitados? Como por ejemplo es? un consultorio médico, uh -huh. o un restaurante, uh -huh. o una escuela, o un club. Porque eh, tienen que cumplir con ciertos requisitos para tratar de minimizar al máximo uh -huh. los potenciales riesgos que hay en ese lugar para claro. las personas que vayan a habitarlo. ¿Y qué pasa con nuestras hogares? Nuestros casas, claro, eso no pasa, ¿bien? Uh -huh. Es cierto que desde la habitación municipal para construir la casa puede ser que esté, pero durante el día a día, la, la, el vivir de todos nosotros, no estamos tan atentos uh -huh. y es por ahí el lugar en donde más tiempo pasan los chicos uh -huh. y nosotros. Entonces también es muy importante que estemos atentos a que en donde más tiempo pasan los chicos es donde más peligros potenciales hay. Claro. No quiere decir que vamos a estar paranoicos y que todo el tiempo son eh, probables bombas a punto de estallar, sí. pero un poco sí no, claro. con los chicos claro, total, chiquitos. Sí. Y estar atentos a esto, a estar pendientes de... Eh, ¿Qué es lo que yo puedo hacer para evitar? Y como uh -huh. en pediatría nosotros siempre hacemos lo que se llaman las medidas anticipatorias. Me anticipo a lo que puede llegar uh -huh. a pasar. Bien. Estar atento a eso. ¿Y a... qué es lo más común que puede llegar a pasar? Bueno, Merce, para, para empezar, lo que, lo que vamos a ir viendo ahí en las imágenes Bien. es uh -huh. esto de eh, reconocer o sectorizar la casa en, distintas, eh, en distintos sectores para ir minimizando esos riesgos. Uh -huh. ¿Cuáles son los lugares en donde la gran mayoría del tiempo pasan los chicos y uh -huh. nosotros la cocina, sí. el baño el dormitorio, ¿bien? Uh -huh. La cocina, por el solo hecho de contener un montón de elementos peligrosos, ya es peligrosa de por sí. Seguro. Claro. Entonces, tener en cuenta que según las edades de nuestros hijos, es como vamos a tener que ir poniendo las cosas... Más eh, alto. Más alto, ¿bien? Claro. Entonces, por ahí es importante, como algunos pequeños tips, de eh, tener en cuenta que en, la, en las bajo mesadas y ¿sí? en las alacenas de abajo, uh -huh. en primer lugar, tiene que haber cosas que no sean tóxicas... tóxicas uh -huh o que eh, no sean cortopunzantes, uh -huh. o que los chicos no vayan a tener eh, ese potencial peligro. Entonces, por Bien. ejemplo, lo que podemos hacer es poner debajo todo lo que sea plástico, madera, uh -huh. ollas, que a ellos encima les encanta jugar, vos le compras claro. el juguete más caro y lo más divertido no, es... No, le el el en <risas> Exactamente. Entonces, poner debajo lo que está a su alcance, eso que no... No corran peligro uh -huh. Después todo lo que son los cajones con los cuchillos, tenedores, pelapapa, ralladores, etcétera Ponerlos uh -huh. en el cajón de más arriba uh -huh. Y si ellos alcanzan, porque por lo general hacen puntitas de pie e intentan sacarlo Trabar esos cajones que vienen un montón de trabas, vienen ganchos especiales Bien, ¿bien? Después, eh, en la cocina, que por lo general en las casas tenemos las cocinas de cuatro hornallas, tratar de cocinar siempre en las dos hornallas de, de atrás. Eh, de atrás claro. Y uh -huh. siempre tener en cuenta que eh, los mangos de las sartenes o las cacerolas o lo que sea, siempre estén para adentro, nunca estén sobresalidos. bien? Claro. Porque el chico pasa y pasa el mango y lo primero que intenta hacer es agarrar sí. el mango y tirárselo encima. Uh -huh. Uh -huh. También una cosa muy frecuente que es una tontera, pero que tenemos que estar atentos, es que por ahí nosotros dejamos en la mesa de la cocina, uh -huh. del comedor, de la sala de estar, un mantel, ¿bien? Uh -huh. Y arriba del mantel, la, el mate, la pava, uh -huh. la olla, entonces el chico, entonces, tira el, el, chico mantel, tira el mantel y se le viene todo encima. Uh -huh. Entonces se puede hacer o poner un mantel más corto y meter los bordes hacia adentro, uh -huh. o poner individuales, uh -huh. ¿bien?, o en su defecto, todo lo que sea caliente o, o cortopunzante, tratar de no tenerlo para que ellos puedan claro, llegar a tirar. hay que estar atentos a tantos detalles. Mil sí. ojos, literal. Mil ojos. Sí. <risa> se me ocurre, Merce, que debe ser muy común también la ingesta de, de algunas sustancias tóxicas para uh -huh. los chicos. Elementos que usamos, qué sé yo, en la, en la, lavandería, en la lavandería, para la limpieza perfecto. del hogar. Hay que, estar, hay, hay que estar muy atentos con eso. Estar atentos y también estar prevenidos de que por ahí a veces se nos hace más fácil y es más económico por ahí ir a comprar, por ejemplo... Eh, al por mayor o suelto uh -huh. o en, un, en una química, ¿bien? Entonces, no rellenar botellas que no sean de ese producto. Por ejemplo, lo claro. muy frecuente es poner, no sé, lavandina comprada suelta sí. en una botella de gaseosa gaseos ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? o ¿cuál? de jugo. Entonces, siempre identificar bien grande ¿m? el producto que contiene eso para evitar intoxicaciones por un lado uh -huh. por otro lado, por supuesto que estén bien tapadas, fuera del alcance de los chicos, siempre en alto y si uh -huh. no se puede por, por la distribución del hogar, que eso se, esté en alto siempre con traba, ¿bien? porque eh, lo primero que van a hacer los médicos o, o quien se encargue en el servicio de toxicología es preguntarte ¿qué, sustan qué sustancia ingirió o uh -huh. puede haber ingerido? y ¿en qué cantidad? entonces, estar atentos a cuánto tenía esa botella, más o menos, bien, sí, ir viendo bien. nosotros cada vez que lo usamos es estar atento a qué cantidad de líquido contiene claro. la botella para que, si eso se, se vuelca o ellos lo consumen o lo que sea, tener en cuenta qué uh -huh. cantidad pueden haber consumido. Claro. También pensé? he visto que sí. ponen en las mesas los esquineros como unas gomitas para uh -huh. evitar que se golpeen con las mesas ratonas claro. en la frente. Si sí. sí, vos ves, siempre que ustedes dos no tienen chicos, pero cuando tengan chicos, van a estar atentos a esto. Cada vez que hay un chico jugando, una la madre inst instintivamente tiende a proteger las esquinas de las mesas, sí. las puntas, claro. porque es muy. Es muy frecuente que por la altura del chico se, se, se, se dé justo claro. eh, en, en los muebles, eh, en los esquineros, etc. Entonces también son pequeñas cositas. En el baño, eh, nunca dejar a los chicos solos en el baño. La bañera la que tengan. Oh. Primero la bañera, las bañeras cóncavas son, uh -huh. suelen ser muy resbaladizas. Claro. Segundo, que los chicos chiquitos tienen la... Mala tendencia a poder ahogarse en muy poca cantidad de agua. No es que tienen que sumergirse, ah, sino que simplemente pueden asfixiarse con muy poca cantidad de agua. Uh -huh. Y por lo general lo hacen en silencio. O sea, nosotros desde lejos, desde la cocina, donde se ve el teléfono. Exactamente. ¿No sentimos o no nos damos cuenta? Bien no dejarlos solos nunca en, el, nunca en el baño, aunque sean un poquito más grandes y ya estén más autónomos uh -huh. y los dejamos en su intimidad y que ellos se bañen solos, siempre eh, procurar que la puerta del baño no tenga llave, uh -huh. para que ellos, si se llegan a encerrar, se les llega a trabar la puerta o lo que sea, uh -huh. nosotros podamos entrar desde afuera. O sea, ¿Qué ¿Vale? le pasó a Dani el año pasado? Que la se encerró la habitación y no podían abrir porque había quedado con, con, con, el, la seguro. Llave, con el seguro. No, no, no, eso peligros. es muy frecuente uh -huh. que pase, por eso también tener en cuenta que en el baño es importante no tener... Eh, o no dejar enchufes sueltos bien uh -huh. el secador de pelo que se secó la hermana más grande lo dejó enchufado viene el hermanito más chiquito y lo mete en la mano claro. bien o también todo lo que son perfumes, quites maltes, uh -huh. limas de uñas. Hay que reacomodar, en, de, en definitiva, nuestro hogar nuestro y también hogar. El, el de nuestra familia, porque es también quizás dejarlo a la tarde en la casa de la abuela. Bien. Este, y, y tiene que estar toda la familia en pos de que no ocurra nada. De hecho, nosotros por ahí estamos muy seguros en nuestra propia casa, porque ya hiciste una casa minimalista. Sí. <risa> sin ningún adorno, no nada, todo no para arriba. No una casa nada. segura. <risa> ¿sí? La casa segura, pero de pronto fuiste a la casa de la abuela sí. Uh -huh. eh, que los abuelos suelen tener Muchos eh, medicamentos Dando claro. vuelta también, también. Eso Hay que tener mucho cuidado yeah. Porque por lo general a los chicos les llama la atención Las pastillas de colores O sea no uh -huh. hay Obvio. nada más divertido que ir a, a, a consumir eso Y como ve que la abuela lo toma eh, uh -huh. Dice bueno, debe ser rico No es nada malo sí. eh, Hay lo que también Pensar uh -huh. cómo es el pensamiento mágico de los chicos de, de que no es algo peligroso. Claro. Entonces, siempre identificar la, la, los medicamentos que tomen uh -huh. y qué cantidad tenía. Por ejemplo, tenía un blister que le quedaban cinco. No es lo mismo que un chico que ingiera uno que ingiera cinco. Mirá, la dosis tóxica es Merce, diferente. Y ante una de estas situaciones, ¿hay algún teléfono al que uno pueda sí. recurrir para asesor asesoría Digo, en el momento? En el momento, sí. Y, y sí, también está. para saber a dónde acudir. Siempre tenés que tener en mano eh, el, el teléfono más fácil que nos tenemos que aprender todos, el 911, pero a los chicos hay que decírselo 911, sí, porque eso se aprenden de a un uh -huh. número por vez. Bien. Uh -huh. Después está el teléfono de toxicología de la provincia, que es un teléfono muy fácil de recordar, 28 4282020, 428 para Perfecto. que nosotros eh, recurramos en ese momento. Siempre se atiende el teléfono y se, nos, y se nos informa. Tenemos que informar la edad del paciente, qué es lo que ingirió o qué es lo que le pasó, qué potencial peligro tiene y ellos nos van a ir guiando y por supuesto recurrir a los hospitales de más cercanía. ¿bien? Y es importante también me parece ir educando, ¿no? De una forma uh -huh. que sea clara, que el enchufe no, que el cuchillo no, Exactamente. no es que son más grandes, lógico. Gracias a Dios hay un montón de instrumentos que nos previenen. Esto se llama promoción y prevención de la salud. No uh -huh. es qué hacemos si eso pasa, sino qué hacer para evitar que eso pase. Bien. Por supuesto que hay cosas que nos exceden y si Dios quiere que pase, va a pasar, pero tratar de minimizar los riesgos. Uh -huh. por eso es importante ahora, por ejemplo, en estos días, si nos vamos unas semanas de vacaciones, Estar atentos al lugar a donde vamos a ir. Eh, darle una miradita primero, a ver si tiene piletas cerradas, uh -huh. si tiene escaleras que no tengan protección, si tiene balcones y esos balcones están con trabas. Es muy frecuente que nosotros estemos en nuestra casa y nuestra casa esté preparada, pero cuando nos vamos de vacaciones, por ahí los enchufes están como más al alcance. bien uh -huh. Tratar de evitar una cosa que, que es muy frecuente, por lo menos en mi casa me pasa, dejamos nosotros el, el enchufe del celular sí. en el, el cargador. En Claro, el cargador puesto. Y el chico que hace, ve algo divertido, un cable lo tira, lo chupa. Eso puede generar una descarga y es muy peligroso. Claro. ¿Bien? O sea, tenemos que estar atentos a todos, a todos. Pero, pero al mismo tiempo disfrutar Tratar de hacer de nuestra casa un lugar cómodo uh -huh. Pero eh, con lo menor potencial pos, eh, de, de peligro posible Perfecto, Merce Perfecto, Marce. Gracias. Bueno, gracias Gracias por la verdad, El tema es súper útil, una gran herramienta sí. Para madres, padres, no solo ellos Sino también abuelos y toda la familia los Que jueves. tienen que estar muy atentos Para prevenir estos accidentes domésticos Gracias, Merce bueno, Un placer, Felices ¿eh? pasos Felices, Felices paz, para tu Hola, familia eh, Pausa, ya no? venimos Claro. En ¿Eh? un ratito volvemos. Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi